Básicamente nos hemos limitado a viajar desde Tamar Negara hasta del Sur. Sí, la verdad es que ha sido un viaje bastante cansado, más de 6 horas. Nos ha parecido un viaje muy curioso, hemos encontrado un montón de mezquitas por el camino. Hemos encontrado también unos monitos que estaban a punto de cruzar la carretera, pero no hemos podido acercarnos mucho porque en cuanto hemos dado dos pasos se han alejado de nosotros. Y también hemos visto un lagarto gigante caminando así por la carretera, pero era la autopista y tampoco podemos pararnos. Una vez hemos llegado a Kuala Sur, bueno, hemos tenido algún problemilla para sacar dinero en efectivo, porque aquí en las herencias no hay cajeros, ¿vale?, entonces necesitábamos coger dinero, pero ya tenemos la cartera cargada y luego hemos cogido una lancha rápida enseguida hemos llegado y un chico en una moto nos ha parado el coche y ha dicho vais a la experiencia nos han visto cara de iris y han dicho adelante nos han llegado a una agencia hemos pagado eh, 70 ringis por persona por el trayecto de ida y vuelta y 10 ringgis al día por aparcar el coche en un parking que tenían ellos y nada ya es la lancha que habéis visto que íbamos a toda velocidad dando golpes una locura y estas son las maravillosas experiencias para por descubrir. Este es nuestro hotel, el Hotel Ombak, y ahora mismo ya vamos a hacer el check-in y luego os enseñamos la habitación. Bueno, pues esta ¿Sí? es nuestra pequeña habitación en Las Perentian que tiene lo básico, ventanas, constantería, tres camas, no sobra una, pero bueno, un espejito y tal, esto que es clave, aire acondicionado y ventilador. Ya nos hemos acomodado y estamos dando un precioso paseo por esta increíble playa, ahí podéis ay, ver ay, al fondo, ay. hay un montón de restaurantes, hoteles, gringos y demás, la verdad es que es súper bonita, eh, tiene mucho ambiente y ya nos hemos enamorado y no queremos irnos. <risa> Esto es Coral Bay, que es la playa, eh, bueno, por ahí se aprecia una tormenta, aunque bueno, hemos visto rayos muchos días, pero de momento agua no nos ha caído nada, o sea, nos ha chispeado un pelín un día, pero nada, está súper bien, el tiempo nos está haciendo increíble. Y el agua está buenísima, se hace fuera calorcito todo el día y además el agua, o sea, te puedes bañar a las 3 de la mañana sin ningún problema y salir y no tener frío. Claro, como son aguas cálidas, pues está, está buena temperatura siempre y eso, aunque esté nublado, no es como en España y si te nubla el día, te fastidia la playa. Aquí realmente no es tan importante, o sea, si hace sol es más bonito para las fotos, pero realmente da igual y de hecho cuando hace sol a veces es más desagradable porque te cuestas y hace más calor aún y cuando se nubla se pues hace calor pero es mucho más soportable así que ahora vamos a tomar una rica cena en una barbacoa que había por ahí pues estamos aquí comiendo en el restaurante que nos había llamado la atención antes y bueno llevamos como una hora todavía no nos <risa> o más todavía no nos han traído los platos que hemos pedido después de pedir otros que no tenían y nos han dado el pollo, que se lo han hecho a la brasa y lo hemos tenido que pedir dos veces también Por lo menos está rico se ido como cinco veces O sea, el sitio está súper chulo, el mar está ahí, o sea, a dos metros Estamos en la arena de la playa, todo muy guay, música reggae, tal La parrilla, pero le pido el pollo media hora después voy y digo, oye, mi pollo ya debe estar quemado es yo qué sé, madre mía, tal, voy y dice Ah, no, se me ha olvidado ponerlo. Y digo, pero si te he visto cogerlo. No lo había puesto. Y luego ya, una hora después, pues ya se ha hecho el pollo, que yo digo, ya el pollo se va a consumir ahí en el fuego. pero bueno. Eso por una parte, y encima como no explican nada, pues nos han dado el pollo y un plato gigante con sandía, una patata, arroz. Un, unos bizcochos, arroz, no sé qué, bueno, de todo. Aquí mucho arroz, muchos noodles, mucho pollo. Básicamente es tu alimentación, sí. con salsas y cosas gigantes. Pero los platos de, de la carta que hemos pedido todavía no han llegado. No, eso no. Entonces claro, bueno, con esto ya hemos comido bastante, eh, pero hemos pedido otros dos platos que yo creo que va a ser una burrada de comida. Pero, pero bueno, yo quiero mis noodles. Hace como dos horas, o sea que... No sé si llegarán algún día o no. Ya nos habían dicho que aquí, con mucha calma todo, lo de la música reggae le va bien, porque... Peace and love y poco mm -hmm. cooking, mm -hmm. pero bueno, aquí seguimos. Si llega, nos lo contamos. Pues finalmente lo han traído. La comida llegó y sí, estaba un poco sí. nerviosa, pero sí, ha sí, Me parece alucinante y odio estas cosas. Y cuando han venido las gambas, hemos visto que estaban muy ricas y ya nos las hemos comido. Sí, y estos son los noodles ricos que hemos pedido. Chinese noodles. Y están bastante buenos, la verdad. Sí, por lo menos la comida está rica. Se come se come bien muchas veces. Hay cosas raras a veces, pero normalmente Y es bastante está barato. Está tirado de presento. O sea, Luego os decimos cuánto... No sé cuánto es, pero serán, yo qué sé, 5 euros. Lo hemos pedido bastante, además. O sea, no sé. Barato, barato. Hemos encontrado un cangrejillo salvaje. Mira, mira, mira, mira, mira. Es enorme. ¿Cómo me mira con sus ojos hacia atrás? hoy es nuestro primer día completo en la experiencia. Nos hemos tomado la mañana un poco con calma y ahora ya nos hemos puesto en marcha y vamos a empezar por Long Beach, que es la playa más cercana a la nuestra, que es Coral Bay y luego desde ahí vamos a intentar descubrir el resto de las playas de la isla. La pool beach. Sí, me lo va a llevar este señor tan majete. para ir de una playa a otra es atravesar la selva, porque básicamente aquí lo que hay es selva y playas. Aquí seguimos caminando, creo que nos están comiendo los mosquitos porque nos pasamos el día echándonos el repelente, el aután. y bueno, funciona bastante bien, pero bueno, lo hemos hecho hasta mañana y ahora claro, nos bañamos en la playa y se te quita todo. Bueno, hemos encontrado un lagarto que huye de nosotros. ¿Lo veis ahí? Míralo. Ahí lo he pillado. Es un lagarto grande, ¿eh? Voy a ver cómo va a huir de nosotros en cuanto nos acerquemos. Nos está mirando, porque ven de lado. Y ahí está el bicho. Voy a ver cómo huye, ¿eh? Míralo. Antes se ha pegado una carrera que hemos flipado. Pues parece que por fin llegamos. Y se abre. Hay que agacharse un poquito. Y sí. El paraíso. Estamos completamente solos en esta playa. ¡Wow! La primera playa que vamos a visitar se llama Abduz Sales. que es esta de aquí, que es muy pequeñita, no tiene coral, entonces los pececillos se ven muy bien y es perfecta para hacer snorkel. Estamos probando nuestras gafas de bucear, haciendo un poquito de snorkel en esta maravillosa playa y os vamos a enseñar ahora lo bonito que es todo. Y los, la cantidad de peces increíbles y preciosos que vemos. Bienvenidos al fondo marino de la experiencia. impresionantes vistas con un precioso atardecer nos regala besar estamos intentando llegar a la playa donde hemos quedado con nuestro taxista de barco y nos hemos metido por el mar para hacerlo completamente por la costa y no sabemos si vamos a conseguir llegar ¿Cómo? Y toda esta zona está llenita, llenita de cangrejos enormes. Aquí tenemos uno. Ya estamos de vuelta en la lancha. Como nos han prometido, a las 7 nos han venido a buscar a la playa que le hemos dicho, así que el servicio de taxi es fiable, ya la hemos pagado ida y vuelta. Y nos han venido a buscar, pese a que se ha venido una tormenta encima, ha hecho un solazo increíble y hemos visto playas maravillosas Sí, hemos hecho un camino por el agua estupendo y lo hemos pasado muy muy bien Y hemos visto animalitos y de todo, sí. ha estado muy guay pero ahora os lo voy a enseñar Hay una tormenta que se está vecinando y no sé, igual nos calamos Y esto se mueve mucho, como veis Muy buenas. Amanece un nuevo día en las Perentian. Ayer la verdad es que nos acostamos un poco cansados y esta mañana nos hemos levantado un poco malitos. Sí, no sé. La verdad es que es raro porque normalmente bueno, hemos comido cosas de todo tipo con pintas así, así. Y ayer cenamos en el restaurante del hotel una ensalada que ya habíamos comido a la hora de comer porque estaba muy rica y repetimos y una pizza de... que tenía muy buena pinta y estaba muy rico. sí que tenía anchoas de alcaparras pero vamos, tenía sí. cuatro mini anchoas estaba todo bueno, parecía con buena pinta pero no sabemos si es eso o qué pero estamos con la tripilla un poco así a mí también un poco de dolor de cabeza pero no hemos dejado que eso nos pare y aún así estamos aquí esperando a que nos lleven a hacer The snorting Trip Aquí en Cartel Beach, el primer punto de unos cuantos que vamos a recorrer hoy, y ya estamos equipados para meternos en el agua con las aletitas y el equipo de Snarkel. Así que allá voy. Del point que es donde se ven las tortugas y hemos encontrado una, así que he sacado la cámara y voy a ver si os la puedo enseñar. Es alucinante poder estar en este paraje buceando viendo las tortugas en plena naturaleza y sin molestarlas, no sé, es una maravilla. Yeah, yeah, y vamos yeah. a tirarnos al agua y vamos a ver si vemos alguno Pues de momento no hay tiburones a la vista pero hay bastante coral y un montón de pececillos. La verdad es que la experiencia eh, es uno de los eh, arrecifes de coral más impresionantes y mejor conservados que hay en el planeta. Y la vista debajo del agua es espectacular. Intentando ver más tiburones, pero no ha sido posible, no estaban ahí. Luego hemos ido a comer a la bahía de los pescadores y ahora estamos en Coral Point y vamos a ver un montón de corales y a darnos el último chavo que Y aquí despedimos la excursión. Adiós. Estamos en nuestra cama como dos abuelitos. Sí. Porque ha sido un día muy, muy largo, han sido más de 5 horas haciendo snorkel y. Me parece cosa fácil y tonta, pero cansa mucho. Sí, ha sido bueno, entre que estábamos ya un poco pachuchos, luego sube del barco, baja del barco, que se mueve mucho, marea, te pega el sol, o la las insolación. aletas. Luego el cansancio, que es estar todo el rato nadando, ponte gafas, quítate gafas. Con el tubito. La cama, el tubo, eh, no sé, una, una locura, nos hemos, se ha buscado. Pero muchísimo, o sea, yo tengo todo el culo y las piernas rojas como tomates y pero... ahora mismo estoy sufriendo pero roja no... si sí, Irene no se puede ni sentar y yo me he quemado la espalda entera o sabes que aunque te eches crema mmm, bueno hay que tener mucho cuidado porque no te das cuenta estás en el agua físicamente y estábamos claro pues boca abajo nadando y nos hacíamos los muertos para que los pececillos se nos juntasen es que nos hemos chamuscado pero infinito sí pero bueno la verdad es que al final He conseguido ver los tiburones en la última playa en Romantic Beach, que se llama, que es una playa preciosa, impresionante, que además está vacía y puedes ir ahí estar tú solo y no sé, es maravilloso, arena blanca y aguas cristalinas, pues cuando no se esperaba, porque en teoría los tiburones estaban en el shark point, pero no, eh, bueno, en el shark que Irene ha conseguido ver uno y tal, y sí. cuando ya nadie esperaba ver más, de repente hemos encontrado y he visto dos tiburones nadando así muy rápido, alejándose, como tiburones como de un metro o algo así, Súper chulos. La verdad es que la excursión ha valido la pena del todo. Hemos visto corales de colores increíbles, un montón de peces que yo los amo, los adoro. De todos los colores hemos visto Nemos con sus anémonas y ha sido muy chulo. La tortuga era preciosa y en general la experiencia, un 10. Sí. Totalmente recomendable. La verdad es que no se puede describir con imágenes lo que hemos hecho. O sea, lo hemos intentado, pero es muy difícil. Es que cuando ven te metes debajo del mar y ves como otro mundo distinto, lleno de corales, los peces por todas partes, acercándose a ti, comiendo, no sé, es precioso. Hoy dejamos la experiencia. Sí, hemos madrugado mucho, nos hemos levantado a las 6 de la mañana para coger el primer barco que nos lleve de vuelta a Juara del Sur. Hay barcos a las 8, a las 12 y a las 4. Y nosotros tenemos que coger el primero para poder llegar cuanto antes a nuestro próximo destino. La verdad es que dejamos la experiencia con mucha tristeza porque lo hemos pasado súper bien y la excursión de ayer fue estupenda y nos encantó a los dos, pero tenemos muchísimas ganas de ir a nuestro próximo destino y de volver a la playita. ¡Ah,